Compañeros y compañeras militantes de nuestro gran partido FMLN, reciban un revolucionario y combativo saludo en el marco de nuestra cuadragésima Convención Nacional. Como partido, estamos llamados a enfrentar los nuevos desafíos que nos demanda el actual momento histórico en cada rinconcito de nuestro país. Camaradas, en esta convención reafirmamos nuestro carácter democrático, revolucionario, socialista y antiimperialista. Por lo tanto, denunciamos cualquier tipo de injusticia y llamamos a defender nuestros derechos conquistados. Además, con mucha firmeza y compromiso, luchamos por una izquierda valiente, unida y revolucionaria. Por lo tanto, nuestra consigna debe ser sin miedo y de frente.